Cantante de música tropical. Tania nace en Caracas el 16 de noviembre de 1951, siendo hija de Jesús Salazar Meneses y Gloria Rodríguez, ambos procedentes de la isla de Margarita, estado de Nueva Esparta, en Venezuela. Su madre Gloria Rodríguez a finales de la década de los 40 fue una destacada intérprete y actuó en diferentes teatros capitalinos al lado de conocidas figuras venezolanas de la época y es así como Tania hereda la inclinación artística. Tania Canta desde los 5 años de edad, cuando debutó en el programa de Bux Roger, quien auspiciaba el diario El Nacional en Radio Caracas, Canal 2. Allí se dio a conocer y luego hizo presentaciones en el Cone Island y en otros programas de corte infantil. Tania comenzó a perfeccionar su voz. Empezó a tomar clases de canto y piano, haciéndose acompañar de sus siguientes presentaciones por los conjuntos de Inocente Bello y Manuel Delgado. Aparte de cantar, la pequeña artista aprendió a ejecutar el cuatro. Todo esto sirvió para que los ejecutivos de Arubenka se interesaron por la pequeña en el medio artístico y por sus condiciones vocales, le firmaron un contrato por un año para que grabara hasta 24 composiciones con el sello disquero Vega. Pajarillo y el Cardenal fueron las primeras grabaciones de Tania que se escucharon en la radio inmediatamente, las cuales fueron recibidas con beneplácito por el público amante de la música venezolana. SNP se tituló Campiña Mía. Además ofreció otros títulos como Polvo y Chaniza, Gracias a Dios y por supuesto, Campiña Mía. El respaldo musical está a cargo de Rafael Ochoa, todo esto mientras estudiaba en el colegio Juan España en el Valle. Su abuela Santos de Rodríguez fue la encargada de impulsar la carrera de Tania. Más tarde, en el año 1967, pasa a engrosar la lista de voces femeninas del famoso trío Los Naipes. Primero fue Mirla, después Mirta y más tarde Milangela. Todas figuran como voces femeninas del popular grupo. Y cosa curiosa, todas empezaron por M. Hasta que llegó Tania Salazar, quien fue probada por Luis Cruz con la canción como llora mi guitarra, y de ahí llegaron grandes éxitos como Déjalo que se vaya, vete y no vuelvas más, esos ojos, un grito vagabundo, volveré del más allá, entre otros. Después de dos, o tres años de estar con el tío Los Tania decide tomar otro rumbo, esta vez como solista, y es cuando decide grabar un disco de música moderna con Edgar Alexander, tema que no caló en el gusto popular, y es ahí cuando decide dejarlo todo, pero le proponen entonces grabar un disco que estaba muy lejos de su gusto artístico, y aparece Vita Mendoza en el juego. En un principio Tania se negó porque era como volver a empezar. Por lo demás, la propuesta era hacer la primera línea de las grabaciones anteriores que hiciera con los naipes, que podía ser su última oportunidad y aceptó y así fue que en noviembre del año 1971 se el mercado Regresa al Corazón, que sería el éxito de la temporada y el comienzo de una carrera exitosa hacia la internacionalización. Podemos decir que la música tropical tiene su sello indeleble. Tania de Venezuela, Tania de Colombia, de América Latina y hasta del África. Cada vez que esta talentosa mujer venezolana sube al escenario, sucede un fenómeno mágico y nos envuelve con su gracia, al son de la cumbia y del Caribe, mientras cuenta su historia. Un relato muy real que viene a dos manos porque canta las historias de su madre, Gloria Rodríguez, autora de muchos de sus éxitos. Casada y divorciada, en tripleta es quizás quien regala a Tania esta lírica honesta que conecta a millones de seguidores. El mundo ha sido bendecido por la voz de la inigualable Tania, a quien reclaman de muchas latitudes, en especial de Colombia, República Dominicana y su Venezuela. Innovadores arreglos la convirtieron en pionera del género tropical y sus más de 20 producciones la sitúan dentro de la conciencia colectiva con la botellita de ron, barranda navideña, cada diciembre. El éxito de Italia viene del trabajo genuino y humilde de la voz del pueblo ese que se identifica con los hits por la versatilidad de un artista integral la reina de la rocola, solían y suelen llamarla. Para colocar una canción en una rocola se debe estar seguro de que la escucharán miles de voces. Una de las grandes vendedoras de discos en los 70 y propios de los 80. <risa> Inimitable enamorada solamente Tania y Tania de vuelta son algunos de sus discos dirigidos por Víctor Mendoza, quien también ha sido arreglista de Inigualables de la música como Oscar de León. Grandes producciones forman parte de su repertorio, como en el afamado compositor Hugo Blanco, a la cabeza del proyecto. Continúa bendecida por luminarias como Andy Montañez, de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Se entrado en las aguas del Berengue, con la guía de los expertos dominicanos, con arreglos de Sonny Ovales y Manuel Tejada. El playlist de Tania de Venezuela es tan extenso como el cariño de su público. No podría faltar ciertos temas para hacer un recorrido que haga justicia a su trayectoria. Regresa corazón, playa de mi tierra, enamorada, campesino de mi tierra, recuerdos de cumbia, ola de la mar y si yo pudiera, son necesarios para contagiarse del sabor caribe. Sin olvidar el himno navideño, paranda de navidad canción que resultó de la necesidad de rellenar el contenido de un LP al que le hacía falta una canción para ser completado. Y Tania comentó que tenía ese tema de Francisco Mata, compositor margariteño que sin saberlo lleva más de 30 años siendo himno navideño en Sudamérica y muchas otras regiones del mundo. Ha cruzado fronteras para recibir discos de oro de Hollywood, del chin de plata de Miami y nominada dos veces al ACE de Nueva York. Más de 12.000 personas la aclamaron una y otra vez en la querida Colombia, Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. La reciben como en casa y la sienten como suya, pues la cumbia y sus sons también la han convertido en Tania de Colombia. En México, su voz sigue sonando en la radio de una mega ciudad que no la olvida. Si hay algo que no se puede olvidar a lo largo de su vida artística es su paso por las filas de la institución las Grandes de Venezuela, Mirla Castellanos, Mirtha Pérez, Estelita de Llano, Neida Perdomo y Tania de Venezuela, juntas realizaron increíbles presentaciones en vivo perteneciendo al Stiff de Artistas de Venevisión. Esta fue una buena ocasión para interpretar géneros inusuales en el repertorio de Tania, amén de compartir el escenario con grandes figuras de la canción venezolana y demostrar calidad interpretativa, versatilidad y un espectáculo lleno de humor, buena música y profesionalismo. Después de dos años de carrera artística, Tania no es solo un ícono de la cultura hispano parlante, en el año 2014 es invitada a participar en un festival de música en el continente africano, especialmente en Angola, país luso parlante, donde resultó que no solo participaría en un festival, sino que hizo tres conciertos extras a casa llena, descubriendo que los angolanos conocían sus canciones, entonaban sus éxitos en un español de amor, de añoranza, con un acento universal, el lenguaje de la música que todo lo puede y a todos nos encuentra sin delimitar fronteras. Después de cuatro conciertos en África, Tania continúa con su calidez y sabor para seguir enamorándonos con su música y las inspiradas letras de su madre. En diciembre de 2018 es invitada para hacer giras por Colombia, Medellín, Buga y la mundialmente reconocida Feria de Cali fueron testigos de su talento. En esta última estuvo acompañada por la famosa orquesta Canela, banda compuesta solo por mujeres. En 2019 ha seguido haciendo presentaciones en Colombia y Estados Unidos, lugar donde se residencia actualmente, acompañada por su esposo, hijos y nieto. Tania continúa cantando y espera seguir haciéndolo por mucho más tiempo. Se agradece la colaboración de Manuel Mendoza, hijo de Tania Salazar, como fuente y de, de la información. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.